Paul, ahora vamos a, jugar, vamos a hacer un juego. Eh, es, muy, es muy conocido en, en Facebook. Ahí en, en redes sociales, redes sociales en, re, en TikTok, y ¿verdad? También, no, no. Pues aquí tenemos a nuestra invitada especial. Ah, exacto. Ah, nano. Él claro. también le va a tocar la explosión. No pasa nada, hombre. Ya quiero sentir la presencia de este globo. <risa> bueno. Vamos a comenzar a jugar, Paul. Antes de eso, pues vamos a jugar un chinchampú para ver quién es primero. A quiere. espera, espera. Chinchampú. Ajá. ¿Sí? Yo nunca, he nunca... has visto? hecho? Chinchampú. No. Sí, yo lo único que, que conozco es el piedra, papel o tijera. Ah. Ah, así. pues se lo vas a aprender ahorita. Vale, ah, le vamos a explicar. Háganle cuenta que el chin champú, si son tres personas, porque obvio dos, pues se puede hacer piedra, papel o tijera. Ah, Pero el chin champú se puede hacer de tres, de ah, cuatro. De, cuatro de, cinco, de cinco, hasta de diez personas. Dices, chin champú, tienes de tener el pulgar arriba o el pulgar abajo. Y si tú estás diferente de nosotros dos, tú, ah, tú vas a ser primero. Ah, esto prácticamente es como en los videos. Y sí, si, si te gustan todos, le dan like. Ajá, y si no, dislike. Sí, like. Órale, sí, que me sí, mento, sí, tú te lo Tú de rápido. La captar rápido, sí, y vamos, sí, vamos a jugar chinchampú a ver quién es el primero. Ah, exacto. Así que los vamos a dejar en la base un ratito. champú. <ríe> ah, ¡Empate los de enredo! ¡Ah! ¡Ya salí, ya perdí! que Ahora sí, vamos a jugar un piedra, papel o tijera. Piedra, ah, papel o tijera, ya. Te gané. Ah, no chingón. Ah, yo voy a ser segundo, tú eres el primero yo el segundo y nada no tercero. Ah, okay. ¿Qué hijo Entonces, ya por ser el último, tengo la probabilidad exacto, de que, que te, te revientas. Eh. este gran animal! Exacto. Sí, exacto. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos, vamos. Ajá, vamos a, a la primera. Dale, pedale. Pues, primera pregunta va a ser: ¿Cosa con A? Activen el globo. Ah, empieza: ¿Cosa con A? ¿Cosa con A? Eh. Está el anchoa? ¿Cómo? ¿Anchoa? ¿Achoa? ¿Anchoa? ¿Quién es anchoa? Pecado va. A la A todo. A todo. A Harina, no, va con H. Ah, antojito. Arcoíris. Ay, ay, ay, ay, ay, no quiero, ay, no quiero. Ay, no quiero. Ah, Sigues, sigues. ¡Arroz! <risa> ¡Arroz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ah, ah, capela! ¿A capela cuando cantas? Acapela. ¿A capela? <ríe> a ver. ¡Ay! ¡Ay! Ay. Hastaver, yo hastaver. ¡A saber, a, a, a, a, a an Anzuelo. <risa> Este. ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Arroz! Ah, ay, ay. Ah, ah, asamblea ah, ar ¡Armonía! Ah, ah, almohada ah O sonó sea, no fuerte, eh, sonó fuerte, chica. Sí, sonó no fuerte. <risa> no me, <risa> me tocó, mira. La mala suerte, Paul. ¿no? No me no me no? Al menos ya la había cumplido, pero no alcanza a salir. <risa> <¿Tú no me> <risa> <mal>. <risa> hasta, hasta el micrófono quedó empanizado, Ya me dio miedo, Sinceramente yo pensaba Que no se iba a inflar tanto el globo Pero ya vimos que sí sí se infla mucho País con la letra P Perú País con la letra P No manches Filadelfia Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Polonia, PA, PA, <repecuase> Filipinas no. No, ¿No? no. ¡Puerto Rico! Hablo, ¿no? ay, ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ya, para. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Hace más grande que tú el globo, nano? No, <risa> no, <risa> casi no, cabías dentro del globo. Fíjate Paul, era difícil para Nano, ¿eh? Sí. sí porque, porque, porque otra otra otro. con P, yo no sinceramente si a mí me tocaba yo no iba, yo no iba. O sea, mira, también. es que el miedo es que uno no puede hacer nada. No, <risa> es más que lo más bruto mío es que yo lo puse con la P y yo yo lo puse Pero. porque había hecho Panamá, Paraguay ¿Eh? y, y, ¿Todo? y todos nos dijeron Todos ¿todo ¿todo ¿Eh? ¿todo ¿todo ¿todo? Yo mismo no arqué sí. Sí. Pues Vamos a la siguiente ronda ¿cómo? Ok, siguiente ronda Ahora sí, va la siguiente ronda Ya está aquí el globo, ya lo pusimos y eh, Va primero Mario no, más que en, este, en esta ronda <ríe> Va a ser... Fruta al azar. Fruta al azar. Nomás que sea fruta. Nomás que sea fruta. Solo que no van a repetir. Exacto. Después podemos decir todas las frutas del mundo. Menos repetirlas Exacto. Plátano. Banana. Fresa. Manzana. Pepino. ¡Uva! sandía Ajá. mango <risa> <risa> marañón, marañón. Eh, eh, eh, a ver a ver fruta fruta fruta eh, eh, se me olvidó no no no no no ciruela el fruta sí ciruela Ajá fresa no ya espera zapote zapote zapote no no no no no manzana manzana manzana manzana piña ah <risa> ay, ay, quiero ver. Ay, ay, ay, ay. ¿ah? ay, cómo Ay, ay. Como el llama, feo. a decir, vuela, pero. Voy a decir, vela, no importa. Voy a No, no, no, no. Se me olvidó, güey. No, no, no. Va a reventar. A ver. ¿Sí? No, a ver. ¿Guayaba? No, oh, no, no! va no! ¡No, no! ¡No, no! no ¡No! pero no me reventó <risa> que se gana eso que grasa revienta bien fuerte muy... ¿Ah? revienta bien fuerte a literal, gracias a no sé si se escuche en los micrófonos pero ella oh. ya me da miedo ya <risa> Tengo miedo. ¿Es el último globo, Mario? Sí, es el último ¡Wow! Es el último globo. A ver a quién le toca la explosión. Ya los tocó explosión. Mira, a, no. uno. ¿A, a, uno? A, a mí ver. la mierda. Esa es la, la última. A ver a quién le toca a la ver. mala La última la última ronda. La última ronda. Ajá. A ver a le toca la ver quién le toca la la ciudad. ciudad. Ciudad. X, cual sea. una. ¡Corre, corre! Dos, dos tres! tres ciudad. ciudad de México. Eh, Guadalajara, sepi, eh, Washington DC, San Salvador, eh, eh, eh, Puerto Vallarta, eh, eh, uh, Japón a ah, Cancún <risa> ah, Acapulco <risa> los cabos, cabos, cabos. Ah, puede ser a Mérida ¡Quieto Texas Texas no, no, ya dijo Texas eh, España no, es un... es... Uh, uh, Barcelona. Oh, <risa> ¿sí? ay, ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Maryland! ¡Maryland! Estados Unidos ah, uh, uh, ¡A Houston! Houston. Uh -oh. uh, Washington ¡Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Italy, <risa> Itay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! <shiny noise> oh. es ¡Ay! no, maar, sí. no, <risa> no pero sí, Sí, había dicho Washington 9, había dicho Washington. Oh. Pero por pues modo le, oh, enano. le tocaron en Nano, le tocaron dos Mario. Sí. sí, porque es no, el invitado. Es invitado especial, el no, cariño, no, no, no Pobrecito, no, pero sinceramente sí, Ya la que, que no. se había hacer. ¿sí? Sí, sí, no, no, no, es que se fue divertido Mira Nano ya le salieron cargas Ya le ya salieron cargas a Nano Bien rápido, <risa> y rápido crece uno, No, pero la verdad es que se la pasa bien bonito una. Sí, la verdad sí, sí, sí. sí. Se divierte bastante bueno, sí, no, chico, Pueden hacerlo en familia, en su casa ¿eh? Sí, Eso lo pueden hacer para final, que la se divierta viejo, Se divierte uno con un este Es un juego sí. sano y la verdad, sí te divierte Puedes jugar con tu familia, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelos también Nada no más sí, que no. le puedes dar un paro cardíaco a tu abuelo Parte de eso no se puede jugar solo así, sino que se puede jugar de diferentes formas sí. Se puede jugar diferente, teniendo yo el globo, exacto. tú pero ah, Exacto, pero lo importante es que se diviertan y Pasen un bonito rato en familia o entre amigos y pues, es paul, chido este juego, Mario. y pues Pablo le juego. Y pues Pablo espero les haya gustado este video. Aquí con nuestro invitado especial. Ah, nano es nuestro invitado especial. Anda, de, anda acá de vacaciones ah, sí, vale, Le tocó sí. mala suerte con los harinazos. Porque fuera al único que le tocaron más harinazos. Sí, pero ya ni modo. Y mala reventada de globo, ¿verdad, Nano? Sí, y también, Paúl, hay que recordarles que vayan a seguirlo en su canal. Ah, exacto. Nano. nano, nano, nano ahí no lo vamos a poner en canal de YouTube. No, no, y también en Instagram para que ahí vayan. Sube demasiadas historias, sí, nano. Y ahí hay hay y el anda muy activo. Hay varios shorts muy chidos, muchos shorts también en TikTok. Con sus primos y con su, con su novio. No, sí, son de Pero, comedia. La importante es de que se la pasen de lo mejor, pues eso es lo importante Exacto. del día. Así que. Gracias aquí por estar siempre con todos exacto. exacto Así que recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram y, a por aquí, también. y también a Facebook Que ya queremos llegar a 10.000 mil Ahí estarán apareciendo Y pues Mario Esperemos les haya gustado este video Y fue algo rápido Pero fue emocionante para nosotros Y divertido No sé si para ustedes Ahí comenten Y nos vemos al siguiente video Mario Exacto Nano despídete Va pues gente No lo olvide compartir Estos ah, niños no exacto. Estos niños no dicen compartir Pero compartir o sea, ayuda bastante. Así Ajá, que ay, saludos claro. y, y bendiciones. Like. Sí, hasta bueno. luego, hasta la próxima. Bye.